Bueno, eh, Fernando, cuéntanos, para empezar, perdóname la broma, ¿eh? te llamas Fernando Pena y eres un tío absolutamente positivo <risas> desde pequeño. Has luchado contra esto, ¿no? Bueno, eh, no es exactamente así, porque yo soy de origen gallego y en Galicia el apellido Pena es un apellido muy, muy, muy común. Es cierto que aquí en Valencia todo el mundo, cuando me escribe el nombre con el apellido, me pone Peña porque <risa> no están tan habituados. <risa> claro. Pero mi infancia fue tranquila en ese sentido. <risa> <risa> bueno, y, y según te, tú eh, proclamas, si conocemos el, el método, cualquiera puede ser una persona un poco más positiva, al menos. Bueno, no solo yo, sino... Yo trabajo de psicólogo desde hace ya casi dos décadas, casi 20 años y llevo trabajando mucho ayudando a gente a mejorar su estado de bienestar y uh -huh. su positivismo. Entonces justo lo que vamos a hablar este sábado en la conferencia que pertenece al, al, al Congreso de Bienestar Emocional es precisamente eso, pasos concretos para convertirte en una persona positiva. Y sí que se puede. O sea, en la gente no tiene genes o cromosomas de negatividad. La gente es negativa o positiva en función de las decisiones que toma y de lo que hace. También es verdad que, Jolín, ser absolutamente optimista hoy en día es un poco complicado, porque toda bueno, pues la espiral ¿no? en la que nos hemos metido de, de, de trabajo, de responsabilidades, de la familia, eh, nos abruma tantas cosas, y caray, eh, ser optimista un, un ratito vale, pero todo el día es complicado, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente. La gente utiliza mucho las excusas para, para justificar una manera de pensar negativa. ¿no? Dice, eh, ¿cómo voy a ser positivo si he perdido el trabajo? ¿Cómo voy a ser positivo si fíjate la enfermedad que tiene mi madre? ¿Cómo voy a ser positivo si fíjate que mis hijos tienen este problema tan gordo? ¿no? Y lo que tratamos de explicar en la conferencia es que el positivismo el negativismo eh, no está vinculado intrínsecamente con las circunstancias. Lo decía Víctor Frank en su libro eh, El hombre en busca de sentido. Uh -huh. Él desarrollaba de una manera muy bonita la idea de que tu, tu forma de pensar... Eh, no está vinculada con las circunstancias. Tú puedes tener unas circunstancias determinadas en la vida, como tenemos todos, y a pesar de eso, tener un buen estado de ánimo y un optimismo hacia la vida. Y viceversa, también es verdad, que hay gente que tú ves que no tiene ningún problema así a la vista, está bien de salud, su entorno está fantástico, tiene un buen trabajo, y aún así, sí. van eh, en fin, con, con la pena siempre encima. Sí, sí, sí, justo hay mucha gente que dice, ay, si me tocara la lotería, mi vida sería diferente. Y le toca la lotería y se da cuenta que su vida es diferente dos semanas. ¿sí? <risa> y luego ya vuelven a la rutina, a la forma de es pensar. Es un triste con dinero, ¿no? Eso, eso es. Eso es. Sí, sí. Oye, ¿y, ¿y no será tan bien que esto de ser eh, un poco pesimista, quería decir, es a veces un poco de, como de protección, como de estar un poco a la defensiva, que nos da, nos da miedo de mostrar pues toda la felicidad que podemos albergar? Si fuese así, sería... Eh, sería pesimismo de manera conscien consciente y estratégico uh -huh. y no creo que el pesimismo sea consciente, sí que es verdad que hay mucha gente que dice, yo prefiero pensar que voy a suspender el examen porque si luego lo, lo apruebo eso que me llevo, no y me llevo una alegría pero no, no creo que se haga, a ver, como algo puntual para exámenes o algo así, pues puede ser pero sí. como algo estratégico para, para vivir, por decirlo así no creo que la gente genere esa estrategia simplemente es un hábito en el que Puedes haberte parado a reflexionar y ver si es lo más conveniente para tu vida y tratar de establecerlo o cambiarlo, o, o simplemente no has pensado nunca en ello. Es verdad que a veces no te quieres hacer ilusiones para no llevarte luego disgustos eh, añadidos. Cuanto más grandes son tus expectativas, y si luego no salen, pues peor, más guardos el palo. Sí. Pero bueno, no hablamos de esos momentos puntuales, sino de tener una actitud, ¿no? Bueno, tú vas a dar una conferencia en la que vas a dar 10 eh, claves, ¿no? Son... Sí, se, diez concretamente pasos. se llama 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva y vamos a hablar de 10 cosas que la gente puede hacer justo después de salir de la, del Congreso, del Congreso que será justo este sábado, y con la garantía total de que si los pone en práctica su forma de pensar, su estado de ánimo y su bienestar van a cambiar. Bueno, va a ser este, este sábado, como decíamos, en el Salón de Actos del Colegio Salesianos, no confundirse que hay dos. Este es el que está en la carretera de eh, San Luis, ¿no? Eh, la dirección de Fuente San Luis. Fuente sí. San Luis, muy bien. Uh -huh. Que hay otro por ahí por la zona de la calle Sagunto y no, hay, no, no es lo mismo. Están justamente cada uno en una punta punta de Valencia. Uh -huh. eh, ¿Cómo se hace para apuntarse a este congreso? Pues lo primero de todo es que la gente que nos está escuchando se meta en la página web del Congreso, que es congresobienestaremocional.com Vamos a repetirlo, congresobienestaremocional.com Y que vea las nueve conferencias que se van a dar este sábado por la mañana Porque la verdad es que eh, todas ellas merecen mucho la pena Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de resilien resiliencia, de uh -huh. mindfulness y un montón de, de temas apasionantes vinculantes, vinculados con el desarrollo personal. Y a través de esa página web, congresobienestaremocional.com, la gente puede hacer también el registro en la conferencia. Muy bien. La verdad es que son un montón de eh, conferenciantes, eh, todos estupendos, de magnífico ma magnífico nivel. Y que, bueno, esto es un, es un todo, ¿no? Es una con un congreso global en el que sí, te puede interesar más uno u otro, pero el conjunto de las conferencias es el que te sí. va a dar esa experiencia vital eh, positiva, ¿no? Para aplicar a tu, vida, a tu vida diaria Eso sí, yo teniéndote a ti, Fernando, aquí eh, No te voy a dejar escapar sí. Sin que me des al menos alguna clave No, te, no me digas los 10 pasos Porque eso se va a hacer muy extenso y no tenemos tiempo sí. Pero, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué primer paso podemos dar Para afrontar nuestro día a día Con otro estado ánimo Quieres que te destripe un poco la conferencia ¿no? Un poquito, a ver. Hombre, en Vamos. un minuto no tienes tiempo de mucho O dos, pero bueno, a ver bueno, pues mira, vamos a hablar de uno. Uno es, eh, por ejemplo, júntate con gente positiva y evita gente que no cumpla los otros nueve pasos que se van a explicar en, en el Congreso. ¿no? Ese sería el punto diez, el último de todos, júntate con gente positiva. ¿Por qué? Porque tiendes a ser y aparecerte a la gente que te rodea. Entonces, si tú te, te juntas con gente negativa, con gente que todo lo vea mal, con gente que está criticando, quejándose de la vida continuamente, ¿cómo vas a ser tú? pues probablemente muy parecido ¿no? hay refranes en español que dicen eh, dios los hace y ellos se juntan ¿no? luego, luego. o dime con yo, quién yo... andas y te diré quién eres sí, sí, sí, sí, sí. ¿no? pues son muy acertados no tiendes a ser y aparecerte a la gente con la, con la que te juntas entonces si tú quieres ser positivo elige de manera consciente la gente que te rodea bueno no está mal, no está mal para, para empezar como un primer paso eh, para acercarse este sábado al, al Congreso y descubrir este y muchos más asuntos que se van a tratar para que todos consigamos ser una mejor versión de nosotros mismos, que, que dé gusto. Esto también se puede hacer a la vez, al, al revés, que dé gusto estar con nosotros, ¿no? que la es, gente nos quiera elegir. ¿no? Que uno se lleve bien consigo mismo y que disfrute en definitiva de la vida. Hay que pensar que, que, el, que el desarrollo personal es algo en donde alguna gente no hace suficiente hincapié y eso le lleva al sufrimiento. Y en este congreso va a aprender, seguro, seguro, ya no solo de una o dos de las conferencias, sino de las nueve conferencias, va a aprender claves concretas para el desarrollo personal. Y también una cosa más que hay que añadir, que hay que poner un poquito en nuestra parte, ¿verdad?, Claro. Hombre, la voluntad siempre siempre está ahí, ¿no? Se, hay un viejo chiste que dice cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla y la respuesta es que da igual el número de psicólogos que tengas, lo importante es si la, si la bombilla quiere o no ser cambiada y con las personas pasa exactamente lo mismo, la decisión de cambiar es, es lo fundamental. Pues Fernando Pena, muchísimas gracias, ha sido un placer, Te... bueno, esperamos que tengáis un magnífico congreso que mucha gente lo pueda disfrutar, aprender y crecer en este segundo congreso de bienestar emocional y personal. Muchísimas gracias. Gracias a ti.